Hola amigos de América Latina. Les habla Víctor Damián Rosso, el santuario de hechizo del Espíritu y Seguido más reconocido en América Latina. Diferencia entre un amarre de amor y un eh, retorno de pareja o un hechizo de amor. Bueno, a ver, uno le puede hacer un amarre de amor a una persona que está ausente. ¿Verdad? Lo primero es atraer la persona, o sea que eso es un retorno de pareja. Cuando a mí me dicen yo quiero una marra de amor y yo me pongo a preguntar muchas veces, no muchas veces, no siempre pregunto, cuénteme resumidamente la historia y miramos qué se puede hacer. Y a muchas personas no les gusta contar con el problema. Entonces, es sencillo, busquen un brujito de garaje y a mí no me hagan perder el tiempo. ¿Ok? Vayan donde el brujito de la esquina que les brinda la solución. Comentaria. ¿Ok? Y por aquí los espero de vuelta. Porque yo necesito que a mí me cuenten toda la historia. ¿Cuál es el problema que tienen? Una cosa es un amarre de amor y una cosa es un retorno de pareja. Yo no puedo hacerle un amarre de amor a una persona que no está conmigo. Yo primero le hago el retorno. Ya cuando está conmigo, le hago, le realizo el amarre. ¿Ok? Es como hacer un retorno de pareja a una persona que está conmigo o con usted. ¿Verdad? Son dos cosas muy diferentes. Un amarre y un retorno son cosas diferentes. Entonces, si es un amarre de amor, es porque la persona está con usted y se le va a hacer el amarre. ¿Verdad? Y si es un retorno de pareja, es porque la persona está lejos, está ausente, le abandonó, le dejó, no está con usted. Y ustedes se pueden dar cuenta que los bujitos que ustedes contactan no les dan la explicación al tema. No les explican qué es un amarre, qué es un retorno. ¿Verdad? Entonces, para que se den cuenta de las cosas y sepan muy bien a quién contactar. Mi WhatsApp, mi WhatsApp, perdón, el 315-630-4823 o el 326 696 2816 Mi correo electrónico, atrévete y déjate sorprender arroba Mi nombre es Víctor Ramírez Rosa Villarreal, el santo rechicero 36 dibujos más reconocido en América Latina. Atrévete ya y déjate sorprender.